Hola a todos Bueno, les traigo una canción que me recomendaron en Instagram mis seguidores Así que de paso se llama en Instagram Esta canción la compuse yo Y se llama Pasión de Amantes Espero que les guste Quiero volverte a ver, aunque sea lo último que haga, quiero volverte a besar, te juro que no aguanto las ganas, quiero volverte a sentir y que enloquezcas todo mi cuerpo. Mata la espera por ser tu amante y me desespero y solo espero que llegue el momento para poder saciar mi voraz sentimiento. Cuando estemos, solos es en la habitación, seremos uno, arribaremos esta pasión. de tu voz que castigo más cruel y solo espero que llegue el momento para poder saciar mi voraz sentimiento y cuando estemos solos en la habitación, seremos uno. Y como amantes diremos, ah, ah, ah. Espero que les haya gustado. Si fue así, denle me gusta, compártanlo, comentenlo, háganmelo saber. Y bueno, síganme en mis redes sociales, que voy a estar subiendo cosas para que voten acerca de qué canciones les gustaría escuchar. Y quisiera hablar un poco del tema que ahora es revuelo en todo el mundo: el coronavirus. Lo de todos. Cuídense, cuídense de Cuíden a sus familias, a sus amigos. Sigan las instrucciones de todo personal de salud, de la Organización Mundial de la Salud, del de... gobierno. Que si no nos cuidamos entre todos, entonces no nos va a cuidar nadie. Les pido que usen jabón para lavarse las manos, no se lleven las manos a la cara. Es bueno tener alcohol en gel, pero más que nada... El jabón es lo mejor. Si pueden no salir de su casa, mucho mejor todavía. Si les toca salir por trabajo, cuídense mucho, cuiden su salud, cuiden a los que quieran. Y como dice esta canción, yo quiero volverte a ver. Seguramente muchos deben estar pasando por algo, una situación parecida con esto de la, del aislamiento social. Y ya, ya no vamos a poder ver todos otra vez y todo va a poder ser normal como era antes. Pero necesitamos que se cuiden y que cuiden a los otros. Muchas gracias.